La clave es quién es el curador, Cari. O sea, quién va a contar esta otra vida de Ricardo Ford. La vivencia de los hijos, la vivencia de la niñera que también era amiga, este, la experiencia de la otra familia que negó la vida de fama de Ricardo Ford durante mucho tiempo. Hay que decir que les daba alergia que Ricardo sí. tomara plafón público. Sí, claro que sí. Lucas, te veo muy con el teléfono. ¿Qué pasa? Dos bombas. ¿Dos bombas? Una que tiene que ver con la serie y otra que tiene que ver con el saliente de la familia Ford. Estoy un minuto más para que me den lo que hay definitivo y lo decimos, Cari. Ah, porque te vi que te fuiste, hablaste allá, y después volviste. Estoy tomando nota porque son audios que no puedo pasar al aire. Sí. Estamos hablando de, como se dice siempre, el círculo íntimo, la mesa chica, la familia de Ricardo Ford. Ah. Me está pasando información okay, bueno. de la serie y otra cosa que es mucho más fuerte. Sí. Que no tiene que ver con la serie, pero sí con la familia. Bueno, avísanos ¿Te hacer cuando una podamos. Pregunta? Sí. Puede ser, y es una hipótesis que yo termino de sacar después de, de escucharlos con toda la información, puede ser que detrás de toda la producción que, que, que haya de esta serie esté únicamente la familia de Ford, o sea, los representantes de, legales de la familia Ford ahora, que aparentemente son los únicos que, que toman... Eh, partido los más que están el... atrás son los sí, de esta serie. Sí. Me, me da la sensación que, que tocaste la clave en función de, de algunas conclusiones que saco la, de las propias palabras de Marina. A ver, Lucas. Ah, perdón. Sí. No, no, no. Pero, sí, citaron sí. a muchos, a sí. muchísimas personas Después que hicieron una... su... claro. Pero no no no ninguna, una. con la idea de que hagan pequeños cortos y den en primera persona testimonios de personas que lo han acompañado. Sí. Y parece que solamente queda blindado a la familia Ford. Listo, Mari, ya está. ¿Estamos? Pues ¿se puede? Ok, ¿puedo podemos ya. A Diana? Información eh, de último momento, vamos. Información de último momento. Sobre la serie lo pasé a mano porque es muy largo. La serie es una mentira. Opa, así arrancamos. La serie es una mentira. No muestran a Ricardo Ford como es. Todo está digitado por Eduardo Ford. Ahí va. Ah, mira. Habías dado, la, habías dado en el centro, Diana. Sí. Ricardo, los niños, eh, qué sé yo, la ex mujer de Eduardo Ford, Eduardo Ford, todos hablaron porque Eduardo, como dijimos, tenía un círculo. Muy grande, todos hablan Nadie cobró un peso, todos... Ellos, la familia misma, dice nosotros no cobramos, dimos todo, fotos, todo. Sí. Mentira, señores. Quien se sienta en la isla de edición a editar Qué la va. serie es Eduardo Ford. ¿Te puedo preguntar algo, Lucas? Desde afuera. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Porque siempre hablamos de un Eduardo Ford, reacio a las cámaras, lejano a la, cosa, eh, a la cuestión mediática, enojadísimo cada vez que se toca el tema, y en este caso aceptó hacer todo. Pero será Justamente por no darle... Quiero contar la visión que él tiene y que no, la pero por, eso le, de, hermano. por eso, digo, la persona que le está hablando, porque digo, me llama la atención un tipo que siempre fue como muy sí. arisco con respecto sí. a la cuestión mediática y que digo, el, pero el hermano no está y decide claro. aceptar una cuestión mediática. Entiendo, pero la cuestión mediática él la maneja desde atrás. Él va a poner su pedacito donde habla cómo fue su infancia, esto y lo otro. Sí. Pero ellos dicen, juran sí. y perjuran que no tiene nada firmado con eh, la plataforma y que solo van de colaboradores Lucas, no, señores. banca un poquito porque hasta, a ver así empezaste, tenés más información no, para compartir pero el que está permanentemente diciendo que sí con la cabeza es nuestro compañero Matías Matías Vázquez, estoy con vos nuevamente todo sí. el tiempo asentías la información que estaba dando Lucas Bertero Perfecto lo que dijo Lucas así arrancó este móvil Lucas dijo la verdad absoluta la familia de Gustavo Martínez tiene temor de que Eduardo Ford maneje esta ficción y se ponga en el ojo de la tormenta la figura de Gustavo Martínez. Claro, ahora entiendo... Por... Y te voy a explicar paso a paso por qué. Espera, ahora, Mati, ahora lo que te entiendo... decía yo al principio, Cari. Claro, y lo que nos contabas ayer, averiguaste ayer en la fábrica de Felford que Gustavo Martínez era persona non grata en la fábrica. Por lo tanto, ahora sí me empiezan a, a, a entrar todas Malchicón las piezas. No se trata de Gustavo Martínez, claro. Con todo respeto con la información que tenés, Matías, se trata precisamente de Ricardo Ford. Yo que te totalmente desde afuera no conozco a ninguno de los personajes, eh, pero los escucho sí. a todos y a toda la información. Y en lo que pienso es, se escudan en la productora, pero detrás de la productora... Está la familia. ...hay un interés de contar la historia desde una versión. Mati, voy nuevamente con vos, así desarrollás toda la idea. Te escuchamos. sí. Ah, hay dos familias, chicos, no perdamos el rumbo Porque está la familia de Ford, por supuesto Que es el homenaje a Ricardo Ford, el homenaje al comandante Uno puede entender que vamos a ver esa ficción Y nos vamos a emocionar con la figura de Ford Que realmente marcó un antes y después en el medio Pero Gustavo Martínez tiene que ver con el primer gran amor de Ricardo Ford Tiene que ver también con la decisión de que Ford quiso ser padre No nos olvidemos de eso entonces, hay dos familias involucradas en esta historia, porque Felipe y Martita son protagonistas de la ficción. Claro. Y Felipe y Martita recién, hace un año, dejaron de vivir con Gustavo Martínez. Entonces, quiero reprochar un poco eso, de que es solo una familia porque son dos familias. Perfecto. Y yo no me pongo del lado de Martínez ni de Ford, solo desde la neutralidad de la situación. Exacto, perfecto, Mati. Vamos con otra información de Último Momento de Lucas Valtero. Así es, Cari. Bueno, estoy en condiciones y lo voy a dar... Por confirmado, Eduardo Ford en estos momentos está en Miami con sus hijos, ¿no? Quiero decir oficialmente que Ricardo, Ford, que Eduardo, Ford, perdón, Eduardo Ford está reconciliado con Rocío Marengo. ¡Ay, mira, justo te iba a preguntar! Lo ocultan, Ay. mienten y en un par de semanas ella tiene los pasajes y lo vamos a poder ver. ¡Ah, sí. claro! Para que viaje a Miami... A escondidas, por el momento, sabemos que ellos vienen de una relación que se termina por los deseos ¿Y pero de... ¿Pero por qué escondidas si no escondidas? ¿Está todo ¿Eh? separado? Ella, ¿Eh? ella está el reality ella. Claro. Ella eh, se separa de él por los deseos de ser madre sí y los no deseos, tal vez, de acompañar a Eduardo, de Eduardo Ford. clarísimo Estamos en condiciones exclusivo de a la tarde, exclusivo de verdad, de decir que Rocío Marengo está en un reality. Tampoco voy a espolear, pero también tengo información de cuánto dura su participación, etcétera, en dos semanas se los va a ver juntos en Miami. No puede ser antes porque los hijos de Eduardo no tendrían buena relación con Rocío. Entonces, una vez que terminen esas vacaciones, se van a volver a encontrar, Ajá. van a intentar esconderse. No es algo que ella haya blanqueado. Cari, te sumo un dato más. Que ni siquiera sabía que iba a llegarme esta información hoy. Pero sí. en el día de ayer hablé con Rocío Marengo. ¿Y ella qué cuenta? está en la casa. Bueno, el teléfono me lo contestó. ¿Qué cuenta? Pero hablé por otra cosa. Sí. Hablé para ver si me quería contar sobre un nuevo amor. ¿Y? Si me quería contar que tenía algo nuevo. Y yo voy a buscarlo, si me permiten. Sí. Un segundo, me calzo las gafas, porque también me mintió descaradamente. ¡No! No te puedo Primero creer. Primero usando el teléfono estando no, dentro no de un te, reality. No te lo quiso contar, che. Le pregunto, hola linda, feliz año, qué sé yo, ¿tenés algo para contar, algo lindo? <risa> Gracias, igualmente, me manda un corazón. Sí. Y me dice, sé, sí, lo sé, te quiero mucho, y esas <risa> pavadas que uno pone, somos amigos hace mucho tiempo. Sí. Nada por el momento. O sea, Rocío Marengo niega por pedido de Eduardo Ford, Escuchame. blanquear todavía la ¿Se relación. Se olvidó que... de decirte no diga nada porque estoy dentro del en reality o, o no, no dijo no, nada. No, no me lo dijo, pero yo. ¿En qué reality va a estar Rocío Marengo? El... Está, está. Ya está, en el, el Hotel de el hotel, los Famosos. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno. Un famoso. día, dos días. <risa> o sea, ¿no, perdón? Se, no se va a mostrar porque por la mala relación, pero además porque no se puede mostrar. Lo sabemos que está grabado desde el, desde el otoño. Claro. Estamos viendo a la Mimi, pobre, encapuchada, con una campera inflable. <risa> ah, ok. Una... Entonces quiere decir que la famosa que está. En el piso de arriba, bueno, ¿de dónde no. está eh, nuestro compañero Descalzi sí. es o Rocío Marengo o alguna de las otras personalidades Yo, que están en el hotel de los vamos? Solo que digo, sí. Que acá lo importante es decir, como me dicen de la serie, mienten en todo, recortan los que ellos quieren, por eso Marina te cuento por qué sacaron algunas partes. Evidentemente hablaste de más, Exponía, no, conviene, no habló eh, bien por ahí. o habló muy bien. Habló y bien Eduardo Ford. Eduardo Ford se sienta en la isla de edición con Claro, y bueno, pero no nos y... tiene que sorprender. Hay relato en todo. ¿Cómo no va a haber relato en de la historia supuesto, de, de la familia? Las Por, bueno, las series siempre lo van a dar desde alguna forma. O de y vos preguntás, respondió Edi que en, la verdad que muy buena onda, rápido, así. Sí. Le dije, mira, Marina Calabró está muy enojada con ¿Y la ¿qué dice? De 2020. ¿Y dice? Y dice, mira, la verdad, me sorprende que esté tan enojada con nosotros porque... La, lo, su relato es de absoluto interés sí y su testimonio tiene mucha contundencia. Hay tiempo de calidad de Marina. ¿Y es quién le dijo a Marina que no salió entonces? No, pero Marina, a alguien le dijo que no salió y no se entiende por qué, porque no, no, no. está en la eh, serie lo, y es muy interesante todo lo que tiene para aportar. Lo que plantea es que la hicieron fil, filmar o grabar durante muchísimas horas... Y el y producido horas, de toda esa edición... No, mucho más. Esas tres horas ah. eran por día. Bueno, acá Edi me dijo que estuvo... Por lo menos por el audio que, que me acaba de mandar y de tres minutos ¿Qué ...de su y participación. Ah, eh, ah, eh, perdón. Yo dice que, que, que solamente fueron tres horas sí, de conversación. Tres, tres horas. Pero Marina como... Calabró dice, dice que fueron fue varios días. De, más. De tres horas. Sí. Yo tendría que volverlo a escuchar para darte el detalle Bueno, igualmente... Me resulta interesante, porque quizá esto no suma. Lo que me resulta interesante es algo que comentó Lucas recién con relación a la realidad no realidad y la participación de Eduardo Ford. Y lo que Marina concluye, que me parece que es categórico para ratificar toda la info que trajo Lucas, Ricardo era pura realidad. Y lo sentenció de una manera que me dejó así como frisado. Me dice, lo que no co coincide con este eh, documental o docuserie sí. como lo llamen, ¿Eh? es que Ricardo era pura realidad. Y esta no corresponde con esa pura realidad. Entonces... Aparentemente, la mano de la familia Ford reguionan o reconducen sí. este, la, ruido... la realidad. Sí. De verdad me hace ruido, pero no porque ponga en tela de juicio lo que dicen ustedes, ¿eh? sino que digo, insisto, un tipo que eh, se ha enojado furioso cuando han trascendido cosas familiares porque Eduardo detesta todo lo que tiene que ver con la cuestión mediática y con... que esté atrás. Eh... Te llama la atención. Me llama muchísimo la atención. Es curioso el cambio de posición, tenía razón Débora, porque, a ver. La familia Ford impidió que Ricardo tuviese, creo yo, eh, luego de muerto, el, lo, el mayor acto de amor de su propio público, que es la despedida en cual? una sala de velatoria. ¿Recordás uh -huh. que la madre, también fallecida hoy por hoy, sí. se dedicó a distribuir y CDs se puso a cantar. y se puso a cantar y sí. cerraron las puertas de la sala velatoria? Esa misma familia que creía que Ricardo desprestigiaba la imagen de una empresa, hoy por hoy se pone a producir un contenido audiovisual. Y perdonad, cuando se suicida a Gustavo... Eh, que todos sabemos que inicialmente los chicos tuvieron una reacción como eh, que, no, que no fue buena, bueno, no sé qué es bueno en ese momento, pero digo que no estuvo bueno. Eh, también tuvo una actitud muy hermética de no querer sí. hablar. Digo, es una familia a la que nunca le causó gracia la cuestión mediática, no le gustaba la exposición de Ricardo. Ricardo tenía sus cosas también y además también le gustaba, bueno. eh, eh, además de contar su vida, ponerle como eh, IVA a todo lo que, sí. lo que tenía. Unos a, hemos entrevistado y yo tengo a relación de amistad con varios amigos de él. La verdad me sorprende el cambio de actitud sí. de gente que detestaba la cuestión sí. mediática que ahora se paran atrás de una sala de edición a, a editar. Perdón, ¡Oh, ¡Oh, sí, yo... los veo. A, a Luis Bramer hablando por teléfono, a Lucas Bertero también hablando por teléfono. Te ¿Tenés, a, más gente? Tenés más información. ¿Te está sumando a Julia Zuller que está mirando el programa diciendo que por favor, digamos las cosas como son, que el verdadero o el primer amor de ¿Ves? Ricardo Ford es verdad. Fue Kiro eh, Zuller wey, a los ah, el Llega, primer va. amor fue Guido. De hecho, a Ricardo, el otro día hablábamos de la herencia, de la fortuna y de la poca plata que manejaba. Sí. A Ricardo lo mandan a Miami, o él se autoexilia a Miami, siendo discriminado sí. por la familia, sí, y donde cierto. solamente lo tenían lejos allá, porque sí. era el rarito Escondido, de la familia. Claro. En ese momento, sí. ¿quién lo acompañó? Guido Suller, Exactamente, nos habíamos, no nos habíamos olvidado. Ahí nos votó ellos dos, súper sí. Detalles de esta serie Esta serie empieza a trabajarse en 2017 Como un proyecto de autor O sea, esta idea surge En, en la figura de Ifite Que tuvo, no solamente la iniciativa Sino después también Cari Tuvo varias reuniones con Gustavo Martínez Digo, Gustavo Martínez para correr el fantasma En este caso, no solamente va a ser Bien tratado, sino él Estaba especialmente preocupado por cómo Chico. iba a ser No, pero Gustavo Especialmente dijo, no quiero que ridiculicen la imagen de Ricardo. Es verdad. Si van a abordarle, es estamos hablando de un hombre que ya no era pareja de Ricardo, con, con esta ex pareja fallecido y a cargo, en parte, de sus hijos, la curatela judicial iba por otro lado eh, esto empieza como un proceso en 2017 y se acentúa en 2019 lo para un poco la pandemia y termina de producirse ahora sí. me siguen pasando información, escucho okay. un poquito más y vuelvo a ver, no pagaron a nadie sí. no no pagaron a nadie pero para entrar a Star Plus ¿Qué es? Felfor tiene que pagar un, no, un, un espacio un producto, o lo vendés? Vos podés hacer un producto y depende del interés de la plataforma, te lo puede comprar, pueden coproducir sí. o podés. ¿Se acuerdan negociar? cuando empezó todo? Pero digo, ¿quién gana? Perdona, Mediana, pero ¿quién gana entonces acá? plaza es lo uh, que la gana la Claro, claro, perdón, no, Diana dale. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar del tema que salió, justo estaba saliendo una serie de podcasts? de sí. eh, Ricardo Ford, que fue uno de los más es escuchados de esa época. Sí, sí, Diana. Entonces, evidentemente, sigue siendo una figura que atrapa incluso a aquella audiencia o a aquellos oyentes más jóvenes que no llegaron a conocerlo, que son los que escuchan los podcasts. Entonces, claro. creo que esto atrae en dinero, sea Star Plus, o sea una productora, o sea quien sea... Porque esto, evidentemente, la figura trae. Genera muchas ganas seguro. de ver, chicos. Estamos haciendo una enorme publicidad. Total. Gratis, somos súper geniales, somos súper amorosos. ¿Y pero sí si siempre una, hacemos eso, eso, Débora. Muchísimas campañas. Y los únicos que van a son los de la plataforma. Dale. ¿Tú ¿Tienes alguna ¿Tú duda eh, que la figura de Ford ha aumentado patrimonialmente lo que ocurrió dentro de la compañía de chocolate? Fue diseñador de nuevos productos. Sí. Eh, Ricardo visionario. Ford, Navarra, Le que... dio otra apertura, sí. completamente diferente. Le dio una apertura al mundo. Totalmente. Sí. ¿Cuántos eh, capítulos dato, tiene la más, serie? Más ¿Alguien tiene eh, esa información? ¿Cuántos capítulos tiene esta serie? La verdad, no, desconozco. No, no, no desconozco. sabemos, no, no desconozco. bueno, no importa. El eh, miércoles que viene empieza, sí. Un Creo dato, que ocho. ¿Ocho? Perfecto. 8. Un dato importante, digo, ahora entiendo la preocupación también de Eduardo. Gustavo fue el curador del guión durante un año y medio. Gustavo Martínez, digo para que los sobrinos se queden tranquilos es la persona que asesora, a todo el equipo de guionistas que fueron cuatro personas sobre cómo narrar la otra vida de Ricardo Ford, la vida no contada eh, la productora 2020 se suma después a esta idea, empezó con dos productores y 2020 se suma que es la productora del último Elvis porque creyeron que había un parentesco en la manera de contar la historia como un ser bucólico, corrido del tiempo, claro. que, que sembró su propia huella por fuera de los cánones o los moldes de la estética y los del hijos que quieren mostrar a su papá desde de otro lugar porque los hijos también participan de, claro. de, sí. de este documental y, y lo quieren mostrar desde otro lugar pero y además fue un, hom un homenaje pero además fue un hombre que realmente estaba como de avanzada sin ir más lejos en su estética sí. cuando al principio lo veíamos a Ricardo Ford con esos pómulos esos labios esa mandíbula exagerada a veces al principio como que hasta nos daba un poco de gracia y sin embargo el tipo estaba un paso adelante. Hoy todo el mundo tiene tuñada la cara al mejor estilo Ford. Sí, claro. Que la mandíbula, que bueno, el corte Alex, de la nariz, Alex, que los Alex, labios. Oh, no, viste que todo. El, Exactamente. El, lo mostró en vivo. Eh, tendremos que esperar, falta una semana para el estreno, así que bueno, estaremos ahí al pie del cañón. Vamos a cambiar ahora de tema y nos vamos.